El frío ya está entre nosotros, una situación muy compleja y muchas personas la pasan mal. Es una época del año muy difícil para aquellos que no tienen este, un hogar, que no tienen dónde refugiarse del frío. Pablo Gamba en el departamento de Guaymallén con la asistencia justamente para estas personas. Adelante Pablo. Muchas gracias, Tano, exactamente. Seguimos recorriendo distintos departamentos para ver distintas realidades y cómo se está trabajando con estas personas que más lo necesitan. Eh, vamos a hablar con Silvia Donati, que es justamente la directora de Desarrollo Social del Departamento de Guaymallén. Bueno, muchas gracias por atendernos. Buen día, muchas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, ¿es así? ¿Están atendiendo a cuántas personas actualmente en situación de calle? Bueno, actualmente tenemos 19 personas, la verdad que teníamos nosotros unas 20 crónicas, de esas 20 logramos ya 18 estar, bueno, o en los distintos refugios, o algunas logramos recomponer sus relaciones que tenían con sus familias, y bueno, ya están ubicadas en sus casas o en algunos refugios. De esas nos quedaron dos en situación de eh, crónicas, que es Alejandro y Dante, que bueno, lo venimos trabajando, pero son decisiones que es muy difícil que obligarle a las personas que salgan. De, esta, ...de la calle, la verdad que hemos agotado instancias... ...y no, no lo hemos logrado, van y vienen... ...y sí tenemos ahora eh, 17 personas que están, digamos los nuevos... ...que están en situación de calle, que están trabajando... ...el equipo, nosotros tenemos un equipo de situación de calle... ...que sale dos veces a la semana a recorrer estos lugares... ...y obviamente lo vamos articulando con otras direcciones... ...y por supuesto lo seguimos en desarrollo social... ...no solo quedamos en el recorrido... ...de esas 17 son tres mujeres... El resto es hombre y las edades oscilan entre los 26 y los 55 años. Estamos, bueno, tratando el tema de salud, coordinamos con los médicos, les sacamos los turnos y bueno, y renovando, por ejemplo, en algunos casos que tienen certificado de discapacidad o los documentos, que generalmente o los han perdido, este, o, bueno, o no lo tienen, como el caso que tenemos una persona que es de Chile, que bueno, estamos tratando de sacarle el documento. Eh, directora, eh... ¿Cuál es la situación en la que se encuentran estas personas mayor de 25 años, usted lo decía? ¿Por qué quedan en situación de calle? La verdad que las personas terminan rompiendo sus vínculos familiares, eh, su entorno laboral, generalmente es por un tema de consumo de alcohol o de otras sustancias y por algunas dificultades de salud mental que tenemos. Algunos bueno, inclusive han estado en el hospital, en el sauce, vuelven a salir y, y generalmente rompen con los vínculos este, familiares y los lleva a tomar esta decisión de estar en la, en la calle. Hay un dato importante que no quiero dejar pasar respecto a las personas que no están en situación de calle, pero sí que han tenido que ser desalojadas porque no pueden seguir pagando su alquiler. ¿Con cuántos casos se encuentran semanalmente? Y nosotros semanalmente estamos teniendo dos y tres situaciones de desalojo. Esto se agravó porque obviamente en la, en la pandemia quedaron suspendidos los desalojos y ahora al reactivarse como se nos han este, eh, bien, tenemos más cantidades. La verdad que sí, ahí la problemática es más difícil porque generalmente las desalojos son familias, con niños, entonces eso sí se articula con el ETI cuando hay niños menores y nosotros cuando nos llega el oficio, nosotros como es el sistema, a mí me llega un oficio del juez en donde me dice que tal familia va a ser desalojada, nosotros lo que intentamos, porque la verdad que un desalojo es una situación traumática e intentamos siempre nosotros que el profesional, el trabajador social, vaya previo a la, a la casa, en donde, bueno, obviamente la gente ya sabe que va a ser desalojada, pero bueno, nosotros intentamos como generar alguna, alguna estrategia previo a esto, cosa que llegado el momento del desalojo ya poder tener resuelto esta situación. Algunas personas, por ejemplo, se van a otro departamento porque tienen algunos familiares, en ese caso nosotros, además de darle ayudas económicas eh, para ayudarlos, en caso de que se tengan que trasladar también disponemos de... ...hacerles el traslado nosotros de sus pertenencias. Bien. Directora, le pregunto por último por la asistencia... ...en cuanto a bolsones eh, de, alimentarios... ...y también zapatillas que van a estar entregando. Sí, nosotros ya hace años que venimos haciendo operativos... Eh, ...para chicos en, que están en escolar primaria... ...desde jardín hasta séptimo grado... ...entregamos zapatillas blancas y negras para el colegio... ...y la verdad que este año ya llevamos realizado... ...unos 10 operativos, estamos todos los días... ...haciendo operativos en distintos lugares... ...del departamento, sobre todo lo hacemos siempre... ...o en delegaciones o en las dependencias externas que dependen de desarrollo social... ...que son los Zoom y UNSIC. Eh, ya llevamos más o menos, calculamos que este año vamos a entregar unas 6.000 pares de zapatillas... ...y después tenemos obviamente las zapatillas de, de emergencia que son para el resto de, la, de las personas. Y con respecto a, lo, a los módulos de alimento, hemos eh, licitado para este año unos 20.000 módulos... ...y ya en lo que va del año hasta ahora llegamos entregados eh, 6.000 módulos alimentarios... Esto cabe destacar que todo se hace a través de un profesional, de un trabajador social que evalúa la situación y en base a eso después nosotros hacemos la entrega del módulo de alimento. Y en algunas situaciones cuando la gente no puede venir, que nos pasa con algunas personas con discapacidad o que están con diálisis, nosotros en la tarde eh, se les entrega el módulo en el domicilio. Bien, directamente se acercan a esta dirección, digo, a Mitrigo de Cruz. O sea, los que viven acá alrededor, Mitrigo de Cruz, y las personas que vivan más lejano están las delegaciones. Tenemos la delegación en Jesús Nazareno, en Bermejo, en Belgrano, Buena Nueva, Corralito y Puente Hierro. Se, le, se acercan a la delegación más cercana municipal y ahí hay un trabajador social en cada delegación. Bien, directora, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de la directora de Desarrollo Social del Departamento de Guaymallén. Dialogábamos con Silvia Donati. Es importante entonces la asistencia que se está brindando en este departamento con la cantidad de personas que se encuentran actualmente en situación de calle, que ya lo dijo la directora, son 19 en total. Tano. Uh -huh. Bueno, Pablo, ahí está el detalle para aquellos que lo sufren, obviamente, eh, porque son momentos difíciles, ¿no? Con el frío se siente mucho más y se hace muy complejo. Gracias, Pablo, muy amable.